Y bueno, vamos a pegar un poquito de, de gritos y vamos a destrozar el lugar después ¿Vale? Ok One, two. One, two, three. Sonados solo <laughs>